Nosotros hemos invitado en esta noche, cuando son las 22 horas con 26 minutos, al ministro de Economía, a quien de verdad le agradezco muchísimo por esta gentil deferencia, para que podamos hablarle a toda la gente, podamos hablarle a todo el país. Usted tiene la palabra oficial, usted es eh, la palabra oficial en cuanto al tema este del pago del bono universal, la metodología, la forma, la mejor forma de que la gente pueda empezar a cobrar este bono a partir de mañana. Ministro, bienvenido a Noche sin Tregua, un verdadero gusto. Muy buenas, muy buenas noches, un saludo a toda la audiencia. Muy bien, eh, comienza a partir del día de mañana y se ha decidido que va a haber rangos de edad para evitar aglomeraciones. Eh, la gente de 50, 60 años podrá ser la primera beneficiada en el cobro de este bono. Eh, hay algunos otros detalles también importantes de puntualizar, ministro. Sí, efectivamente, eh, si ustedes eh, ha, han hecho el seguimiento a toda la política que ha seguido de ayuda transparente con transferencia de bonos, es una política de la presidenta Yanine Áñez para poder paliar en parte los efectos duros que hemos tenido por el coronavirus. Empezamos con el bono canasta, posteriormente a los grupos más desprotegidos, como ser las personas adultas mayores. En este caso, el bono universal viene a ser una complementariedad a todos los bonos que se han ido manejando anteriormente. Si usted se acuerda, empezamos primero porque eh, los controles y sobre todo la cuarentena no era tan dura, pero conforme se fueron, eh, yo diría haciendo más duras las medidas con respecto para el control del coronavirus mientras lo teníamos más encima, es que llegamos a lo que fue la emergencia sanitaria, que la tenemos ya eh, hace unos buenos días y ha afectado todo el funcionamiento de la economía. Entonces, estos bonos vienen de una u otra manera a ayudar a toda la población boliviana. Vamos a llegar con estos bonos Aproximadamente a 8.5 millones de personas de distintas edades, de distintos sectores, con lo cual estaríamos de una u otra manera ahora con el, con el bono universal, completando aquellos eh, bolivianos que no han tenido ningún beneficio de ninguno de los bonos anteriores, como ser bono canasta, también lo que se refería a bono familia, y en este caso, los requisitos básicos para poder cobrar este bono es boliviano de nacimiento, cédula de identidad, identidad original y aquí también para evitar que vayan y vuelvan eh, si no tienen el documento, también se van a aceptar el tema de pasaporte, la libreta de servicio militar y también la licencia de conducir porque... El sistema de pagos que hemos tenido, eh, que hemos impuesto eh, por eh, la propia instrucción de la presidenta Yanine Áñez es darle total transparencia. Del Tesoro salen los recursos a, a los bancos, a todo el sistema financiero y directamente va al beneficiario. Eso nos ha permitido eh, desde, el 3 de, desde el 3 de abril, que empezamos con el tema de los bonos, Hacer, haber realizado hasta el día 4 de mayo los 3.616.369 pagos, lo cual es un promedio diario de aproximadamente 250.000 pagos diarios que ya ha llegado a los hogares bolivianos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en Renta Dignidad tenemos 1.095.000 en lo que es bono familia 1.723.379 y en lo que es canasta familiar 689.936. Se eh, quería también aclarar que en la suspensión que tuvimos de los tres días anteriores se dio porque se juntaban, eh, el, generalmente se le paga a jubilados, rentistas, el primer día hábil que debería ser el primero. Pero como tuvimos feriado, lo pasamos al 30 y se nos iba a acumular todo lo que era el pago de jubilados rentistas con el pago también del bono universal y hubieran podido colapsar el tema del sistema financiero porque era mucha acumulación. Con estos tres días se ha desagotado el pago a los rentistas y sobre todo a los jubilados porque es el grupo más vulnerable que hay, es el grupo que, por ejemplo, en Europa, ha sido el que más ha sufrido los embates del coronavirus, por ejemplo, en Italia, casi 80, 85% de, lo, de los fallecidos por coronavirus son mayores de, de 60 años, por lo tanto, ese es el grupo que, que queríamos proteger. Pero a partir de mañana, ya vienen las personas de 50 a 60 años que pueden cobrar ya el bono universal. Aquí, con una vez que presentan su carnet de identidad, el carnet también lo vamos a cruzar con la base del CEGIP, lo mismo con el tema del pasaporte, para evitar duplicidades. Y aquí, la ventaja de este cruce que tenemos del carnet de identidad, inmediatamente se van a poder identificar... Por ejemplo, si hay carnes dobles, porque se ha hecho un sistema integral donde están todos los bonos, hasta ahora todos los que se han pagado y, e inmediatamente salta aquellos contra la base de datos si es que va a cobrar doble. Entonces, ¿cuáles son en este caso los que no pueden ir a cobrar? O sea, esto es bueno aclarar a la población. Para que todos los bolivianos puedan beneficiarse, las personas que cobraron el bono familia no pueden cobrar el, lo que corresponde al bono universal. Si una, un padre, una madre o un apoderado cobró el bono de su hijo de cualquier edad en, que, en edad escolar, no puede cobrar el otro bono. Los beneficiarios de la canasta familiar tampoco pueden cobrar. Los servidores públicos de todos los niveles de gobierno tenemos por lo tanto tampoco puede cobrar los trabajadores del sector público y privado verificados a partir de los aportes de febrero de 2020 son también los que no pueden cobrar y que se los también se los registra por el 2% en el tema de vivienda tampoco los que reciben alguna pensión, rentas ya sea de jubilación, invalidez, viudez beneméritos y también personalidades notables que en algunos casos han recibido algún pago. Por lo tanto, esto hace que el bono universal va a oscilar entre, aún va a tener un promedio de 3 millones de personas. Es por eso que hemos hecho esta separación para que no afecte tanto esta semana porque esta semana también hoy día hemos empezado a pagar todo lo que es el, el sector público, entonces hubiéramos podido tener algún problema por el horario restringido también que tenemos en la banca. Estos cuatro días, la segunda semana, a partir del martes 12, benefician a personas de 40 a 49 años, pero los de 50 a 60 también pueden cobrar y la próxima semana va a ser mucho más cómodo porque vamos a tener con el sistema, con este sistema de apertura de la economía de acuerdo al avance del coronavirus, los bancos van a atender ocho horas, ya no las cinco que tiene en este momento. Por lo tanto, va a ser mucho más cómodo para que podamos nosotros hacer los pagos correspondientes. Por eso es que pedimos un poco de paciencia a la población de que esta semana podamos tener alguna aglomeración, pero en la siguiente también yo creo que va a ser mucho más expedito y también que tenemos un plazo de 90 días para poder cobrar el bono. Si hemos empezado el 3 de abril, lógicamente el bono, eh, el bono Canasta y posteriormente el bono Familia, ...cada uno del, desde el momento en que se inició el pago tiene 90 días... ...así que tener un poco de paciencia si es que estos cuatro días hay alguna aglomeración... ...y se van a ir pagando de acuerdo a las edades... ...porque la tercera semana que va desde el martes 19 de mayo... ...son de los 30 a 39 años... ...en la cuarta semana del martes 26 de mayo a los de 20 a 29 años... Y en la quinta semana, los más jóvenes de 18 a 19 años. Y eso nos hace un universo de beneficiarios de todos los bonos de aproximadamente 8.5 millones de personas que han recibido una ayuda directa del gobierno independiente del pago que hemos hecho del agua potable del 50% y también de aproximadamente el 100% del consumo de energía eléctrica entre uno, un boliviano, y 120, que son 2 millones de hogares aproximadamente. Muy bien, ministro, permítame, tenemos varias consultas que se están eh, juntando precisamente a través de nuestras líneas del WhatsApp y del Facebook, el 716 228 la gente puede mandarnos sus consultas. A ver, en el tema este de los bancos y el horario que se va a extender, lo que usted acaba de mencionar a partir del próximo 11 de mayo que van a ser ya, no van a trabajar solamente hasta las 12, van a trabajar hasta las 3 de la tarde. Eh, esto está en concordancia con lo que será la cuarentena dinámica el ingresar a la cuarentena dinámica donde en varios municipios se va a flexibilizar de acuerdo a una evaluación que se haga. Eh, porque mucha gente dice, pero si a las 12 ya tenemos que estar nuevamente en las casas, ya todo se cierra. No hasta las 3 de la tarde es que va a funcionar, y esto también viene de la mano de lo que es la cuarentena dinámica, ¿cierto? Efectivamente, eh, lo que se está haciendo los sectores, sobre todo los servicios, en este caso de la banca, van a trabajar las, las 8 horas, porque eso también le permite el distanciamiento social. Esto de haber tenido restringido el horario, por eso en muchos casos, acuérdense, cuando se empezó a pagar el... Eh, el, el bono canasta tuvimos varios problemas porque era restringido el horario era una hora menos todavía porque era de 8 de la mañana a 12 era solo 4 horas entonces conforme hemos ido eh, yo digo gradualmente liberando un poco el tema de los servicios indispensables en este caso la banca va a trabajar las 8 horas y mucho va a depender también del jueves ...en que el Ministerio de Salud... ...va a emitir... ...todo lo que corresponde al informe... ...sobre la situación real... ...existente sobre el coronavirus... ...cómo se está combatiendo... ...cuáles son los problemas que se tienen... ...y en base a eso... ...esta cuarentena... ...dinámica que se está manejando... ...lógicamente... ...también se la va a ir aplicando... ...en distintos departamentos y municipios... ...por lo tanto... El tema del pago de los bonos va a continuar y el horario de la banca para poder mantener el distanciamiento social va a trabajar las 8 horas. Muy bien. ¿Qué pasa con la gente que entre 50 y 60 años está muy delicada por algún problema que puedan tener de salud? ¿Cómo pueden hacer para esta semana garantizar el pago eh, a esta gente? ¿Se puede mandar a alguna persona con algún tipo de poder? Con... ¿Cuál es la, la, la metodología? A ver, eh, se está habilitando una página web que es Bolivia Segura. Esta página se habilitará para consultar si una persona, en primer lugar, es beneficiaria o no del bono universal. Eh, introduce su carnet de identidad y va a identificar si es beneficiaria. Y si dice que no es beneficiaria, también en la misma, esta misma página web va a ver la persona no habilitada, podrá presentar un reclamo documentado, decir, ¿saben qué? Señores, yo no estoy en, el, en, en, la, en la lista de los, del pago del bono universal. Por lo tanto, no estoy en la base de datos, pero yo soy una persona que no tengo trabajo, no tengo esto, estoy, estoy haciendo esto. Por lo tanto, ese caso se lo puede analizar e introducir a lo que es el sistema, porque hay un sistema integrado. Y ahí mismo también puede poner alguna persona, porque puede suceder de que no pueda dar alguna cosa tratamiento especial para el pago del bono eh, universal porque el bono universal es indelegable, no es lo mismo que en su momento se dio para las personas adultas mayores que no podían caminar o para lo que fueron los discapacitados graves o muy graves lógicamente que no podían moverse, se han estado trabajando con brigadas móviles, brigadas especiales y también a nivel de provincia hay que tener paciencia en las provincias porque ya también se ha firmado el convenio para el pago de lo que corresponde a los distintos bonos con las Fuerzas Armadas y van a comenzar a operar al igual que las unidades móviles del Banco Unión. Muy bien, repetimos por favor la página, ministro, donde la gente puede ingresar. Es, es muy sencilla, por favor tome nota. Esta es la página a la que usted puede ingresar, hacer las consultas, pero también hacer algunas puntualizaciones sobre las dificultades que se pueden enfrentar. Por favor, ministro. Es la página www.boliviasegura.gov.bo. Ahí ingresa y automáticamente con su carnet de identidad verifica si es beneficiario o no del bono universal. Si usted, te doy un ejemplo... Eh, cobró el bono, del, el, el bono de su hijo, que es eh, en este caso el que tenemos ya nosotros como el bono familia. Si usted lo cobró como padre, no puede cobrar el bono universal. Muy bien, ahí está precisamente la página a la que usted puede ingresar, www.boliviasegura.gov.bo para hacer las consultas. Eh, precisamente. ¿Desde cuándo puede ingresar la gente a hacer las consultas a esta página, a esta página que está acá precisamente? ¿Desde cuándo se pueden hacer ya las consultas, ministro? Esto lo, lo pueden hacer a partir de mañana. Vamos a incorporar al, al, en, en la misma base de datos que tengamos también, eh, que ya se está entregando a todas las instituciones, y a partir de mañana ya pueden hacer las consultas con la página para poder eh, ver... Si son beneficiarios, no son beneficiarios, y aquellos también, si tienen un reclamo, presentarlo. Muy bien, estamos conversando con el señor ministro de Economía, 22 horas con 43 minutos. Mañana inicia el pago del bono universal. Son importantes las puntualizaciones que estamos logrando, precisamente para que usted, que nos está viendo en todo el país, tenga la tranquilidad. Hay varias dudas, por supuesto, estamos tratando de sistematizarlas en grupos para que se pueda responder de manera genérica todas y cada una de ellas. Ministro, ¿qué pasa con la gente que de pronto tiene NIT, que son estas, estas empresas unipersonales, que tienen NIT, pero que no tienen una dependencia directa, ni pública ni privada, que no trabajan en una empresa pública ni en una empresa privada? ¿Qué pasa con ellas? ¿Pueden cobrar el bono universal? Si ellos están facturando y están con su actividad, no pueden cobrar el bono universal. Importante. Nos llega una, un mensaje, nos dice: en febrero quede fuera del trabajo. Eh, a partir de febrero que no está trabajando esta persona ya es beneficiaria porque los bonos corren después de marzo o sea a partir de marzo Sí, si no está trabajando en este momento no tiene ningún ingreso verificable de acuerdo a las bases de datos con AFP y con todo lo que son las características de cada uno de los grupos y si no ha cobrado ningún bono sí puede cobrar el bono universal muchísimas gracias Ministro, voy a hacer, antes de pasar, a preguntarle por el tema de la ASFI, por favor, una puntualización, porque bastante gente nos está escribiendo para preguntarnos por el tema de los bonos. ¿Quiénes pueden cobrar el bono universal y quiénes no pueden cobrar el bono universal? Eh, hay una confusión con el tema del bono universal y del bono familia, que dentro de una misma familia se podrían co cobrar ambos bonos, por favor, Puntualicemos esto, dejémoslo muy claro, quiénes pueden y quienes no pueden pagar eh, cobrar el bono universal. En este caso, no pueden cobrar el bono universal los que cobraron el bono familia. Si un padre, una madre o un apoderado cobró el bono familia del hijo o del, de, en este caso, un apoderado, se inhabilita automáticamente para lo que es el bono universal. Todo aquel que, que, que cobró el bono, el bono familia se inhabilita para cobrar el bono universal. Tampoco se benefician los que cobraron canasta familiar. Tampoco los servidores públicos de todos los niveles de gobierno. Los trabajadores del sector público y privado verificados a partir de los aportes a febrero 2020 en las administradoras de fondos de pensiones AFP y el 2% del aporte patronal público y privado para la vivienda. Y tampoco pueden cobrar aquellos que cobran una pensión o renta que viene a ser una jubilación por invalidez, viudez, benemérito o personas notables. Quienes pueden cobrar son aquellos que en este momento no tienen no son parte de ninguno de estos, de estos grupos que ya se beneficiaron con algún bono y que en este momento no tengan ningún ingreso de ningún tipo. Muy bien, ministro, permítame cambiarle el, el tema. ¿Qué va a pasar con, con lo de la ASFI? Hubo un comunicado de la ASFI, generó demasiada confusión. ¿Se pagan o no se pagan los créditos en junio? ¿Va a ser en junio? ¿Va a ser en julio? Eh... A partir de junio, pagar las, las deudas cuando la cuarentena se va hasta el 31 de mayo. Finalmente, ¿cuál es la palabra oficial, por favor, para ponerle un poco de claridad a la polémica en torno a este tema? Pago de deudas, interés, capital y todo aquello. A ver, la ley dice, la ley que, se, que emitió la Asamblea dice que pueden ser financiados hasta 180 días, o sea, ...hasta seis meses... ...pero el decreto reglamentario... ...el decreto reglamentario... ...que se emitió... ...dice que son... ...90 días... La, eh, ...todo lo que es la parte de diferimiento... ...de capital e intereses... ...son 90 días... ...al principio se dijo... ...abril, mayo y junio... ...para empezar a pagar en julio... ...pero hubieron muchos reclamos... ...que dijeron... ya en marzo yo no he podido pagar... Ya no pagué mi crédito. Entonces, lo que se hizo esos tres meses en la reglamentación de ASFI se dijo marzo, abril y mayo. Por lo tanto, en junio ya tienen que pagar lo que corresponde a su crédito en la negociación directamente con su banco y estas cuotas tenerlas que pasar al final de lo que es el crédito o el plazo establecido. Y es una negociación del de banco con cada uno de sus clientes. Porque acuérdese que por el problema de marzo, los bancos, en algunos casos, en muchos casos, automáticamente, sin la presencia del, del cliente, hizo el diferimiento hasta junio. Y de esta manera es que está establecido que a partir ...de junio se va a tener que cancelar el tema de los créditos... ...de acuerdo a la programación original que se tenía... ...y estas tres cuotas pasan al final del crédito. A ver, eh, de pronto, una persona tiene que pagar el 10 de junio... ...pongamos un ejemplo, tiene que pagar el 10 de junio... ...esa persona tendría solamente 10 días después de la cuarentena... ...después del 31 de mayo, si es que no hay ninguna modificación... Para lograr el capital y enfrentar ese crédito y enfrentar ese, ese, ese primer pago después del diferimiento, ¿es así? No, en este caso eh, no siempre es todo el capital, son cuotas que pueden estar separadas, depende de, de cada cliente, porque hay pequeños, medianos y grandes. Entonces, por eso es que cada banco tiene que buscar los mecanismos para con su cliente buscarle la solución. En primera instancia, ya es una liberación y sobre todo una liquidez que ha tenido tres meses las personas por el diferimiento, entonces posiblemente la cuota de junio, que es la normal, no hay ninguna acumulada, puede ser más fácil pagarla. Pero lo que usted recomienda y lo que establece la norma es que cada persona, yo particular, que tengo un crédito con el banco hable con el banco y veamos la mejor forma de cómo les voy a pagar, si se difiere esto para después, al final del crédito, o cómo vamos a manejar y cómo se va a manejar el tema de interés y de capital. ¿Qué es lo que se va a pagar primero, interés o capital? ¿O las cuotas van a seguir siendo las mismas? Usted tiene, cuando usted va a un banco, pide un crédito. Puede tenerlo a cinco años, si es vehículo, por ejemplo, si es vivienda... Eh, puede llegar hasta 20 años... ...15 años... ...esas cuotas mensuales... ...las que hemos reprogramado... ...o hemos diferido... ...son las de marzo... ...abril... ...y mayo... ...la cuota de junio... ...ya tiene que pagarla... ...o negociar directamente con su banco... ...pero... ...esas tres cuotas que por decreto... ...ya fueron diferidas... Pasan al final del crédito en el cual se paga la parte de capital y de intereses del monto mensual que tenía o trimestral, porque hay algunos que pagan trimestral, otros semestrales, pero si es mensual, lógicamente, tres cuotas diferidas y la que tiene que pagar y es a partir de junio. Ministro, mucha gente nos está escribiendo y nos dice cómo vamos a pagar si marzo, abril y mayo no se ha generado recursos, precisamente por esta situación de emergencia en todo el mundo, y Bolivia no ha sido la excepción. ¿Cómo enfrentar un pago si no ha habido generación de recursos? Efectivamente, pero ha tenido un diferimiento de tres cuotas que no ha pagado y que en las mismas condiciones, al no haberlas pagado puede tener en este momento la posibilidad, por eso esa es una negociación ahora que tiene que hacerla cada cliente y da acuerdo. A su, si es un, un crédito de vehículo y son cuotas mensuales, hemos tenido tres cuotas que no se han pagado, entonces puedo pagar la cuarta. Entonces a partir de ahí ya es una negociación con el banco y nosotros esperamos que con esta gradualidad que estamos incorporando a la salida del coronavirus, vamos ya normalizando parte de las actividades y la gente comience también a tener recursos para poder cumplir sus compromisos. Muy bien, ministro, de verdad le agradezco mucho, son las 22 horas con 53, hemos aprovechado al máximo la presencia suya para hacer algunas consultas y la gente que nos está escribiendo también pueda tener eh, la respuesta que estaba esperando respecto a cada situación. Cada situación es particular, cada gente tiene, cada persona tiene, cada familia tiene algún problema en particular y por supuesto se, se buscan respuestas precisamente a esa situación. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros, un abrazo y estamos atentos a cuanto esté ocurriendo a partir de mañana. Eh, un gusto y unas buenas noches y que Dios bendiga Bolivia. Muy bien, muchísimas gracias.